Bienvenidos a un nuevo video de FIFA móvil. Chicos pues el día de hoy tenía pensado eh, hablarles sobre los puntos eh, que podemos obtener de bola de nieve durante el evento Pero pues el juego me ha ganado y ha salido ya el Cupo de nieve 2 Así que voy a hablarles rápidamente sobre eso eh, Tenemos eh, nuevos caminos eh, por recorrer y desde luego eh, nuevas recompensas en esta ocasión eh, contamos con tres caminos eh, Los cuales vamos a recorrer con puntos calientes Y dos caminos más eh, que recorreremos con puntos fríos Las recompensas de esos caminos varían un poco eh, con respecto al copo de nieve 1 eh, Por acá les estoy dejando eh, una captura eh, De qué recompensas vamos a encontrar en cada nodo Y cuántos puntos calientes o fríos eh, nos va a costar este cada uno de ellos Pero en resumen chicos, los caminos que vamos a recorrer con puntos eh, calientes En esta ocasión este... Eh, Necesitamos 109 puntos para completar esos caminos. Eh, serían eh, 3 de ellos. Y para recorrer este, los caminos con puntos fríos. Eh, vamos a necesitar de 213 puntos. Así que para eh, a completar el copo de nieve eh, 2 es necesario que contemos con 327 puntos calientes y 426 puntos fríos, chicos. Ya completar el copo de nieve 2 eh, vamos a recibir de recompensas. Eh, 300 puntos de bola de nieve 6 bufandas 2 jugadores élite de grl 80 o más 8 jugadores eh, de grl 70 o más En monedas chicos nos vamos a traer 1.150.000 monedas En muñecos eh, de nieve eh, Podríamos juntar 7 muñecos de mono de nieve En los puntos de fiesta sería la misma cantidad eh, Juntaríamos 300 puntos de fiesta En los refuerzos de habilidad eh, conseguiríamos 50 básicos 115 épicos 31 legendarios y 150 únicos y de regalo chicos eh, nos vamos a traer eh, 16 regalos que serían entre oro, élite o maestro Esas serían este eh, el total de recompensas que podemos este, juntar eh, si realizamos eh, los 5 caminos del copo de nieve 2 chicos bueno pues ahora les voy a hablar sobre los puntos de bola de nieve eh, cuántos vamos a poder juntar eh, como recordarán el evento empezó el día 3 de diciembre eh, según mi zona horaria eh, para mí empezó a las 7 de la tarde Así que ese día eh, yo pude realizar este lo que es el juego de habilidad de bola de nieve, el cual otorga 5 eh, puntos. Y en los juegos de habilidad repetidos, chicos, eh, conseguimos por cada juego 2 eh, puntos de bola de nieve. Así que en los 5 yo logré este colectar 10 eh, puntos de bola de nieve. Y por ver los 3 anuncios eh, de publicidad, chicos, eh, por cada anuncio me otorgó 5 puntos de bola de nieve. Así que ahí este junté 15 puntos. Por lo que durante el primer día que salió el evento, eh, pude juntar la cantidad de 30 puntos de bola de nieve, chicos. Ahora bien, del día 4 de diciembre al día primero, este, durante cada uno de esos días, chicos, este, vamos a poder este, hacer el juego de habilidad tres veces al día. Así que va a juntar este, eh, 15 puntos de bola de nieve durante los días del 4 de diciembre al 1 de enero. Y ya el día 2 de enero, que es cuando termina el evento, pues únicamente vamos a tener lo que es una sola franja de, eh, de renovación. Así que eh, únicamente eh, vamos a juntar ahí 5 puntos de bola de nieve. Por lo que durante todo el evento, eh, únicamente realizando este juego de habilidad, vamos a juntar 445 puntos de bola de nieve. Ahora bien, en el juego de habilidad repetible, eh, igual, eh, cada día lo vamos a poder hacer eh, tres veces. Y cada probabilidad nos otorga 2 eh, puntos de bola de nieve. Así que eh, durante un día vamos a juntar eh, 30 puntos de bola de nieve. Y esto va a ser eh, igual cada día desde el 4 de diciembre hasta el día 1 de enero, chicos. Únicamente el 2 de enero, que es cuando termina eh, el evento. Igual nada más porque vamos a tener solamente una sola franja de renovación. Ahí únicamente juntaríamos eh, 10 puntos de bola de nieve. Con lo cual, eh, durante todo el evento, eh, realizando eh, el juego de día repetible, lograríamos juntar de 890 puntos de bola de nieve, chicos. Ya con lo que respecta a publicidad, pues bueno, eh, cada día eh, vamos a poder ver tres anuncios con los cuales vamos a conseguir 15 puntos de bola de nieve. Y esto va a ser igual desde el día eh, 4 de diciembre hasta el día 1 de enero, chicos. Ya el día 2 de enero... Eh, cuando se renuevan las misiones y que eh, se podría renovar el anuncio Pues el evento ya no va a estar disponible Así que eh, eso no lo estoy contemplando Pero eh, de pura publicidad durante todo el evento chicos Vamos a poder reunir 450 puntos de bola de nieve Ahora bien, acá en el calendario chicos eh, El día 11 de diciembre sí, El 11 de diciembre eh, pudimos conseguir lo que son 50 puntos de bola de nieve Es el único día eh, en el calendario que vamos a poder este... Eh, reclamar puntos de bola de nieve así que si sumamos los 445 puntos que vamos a conseguir en el juego de habilidad de bola de nieve más los 890 puntos que vamos a poder conseguir eh, en los juegos de habilidad repetibles más los puntos que vamos a conseguir eh, por ver la publicidad durante todo el evento y estos 50 puntos eh, que conseguimos en el calendario bueno pues estaríamos hablando chicos que podemos juntar 1835 puntos de bola de nieve durante todo el evento ahora bien eh, en el copo de nieve 1 tenemos la opción de poder ir por algunas recompensas y dentro de ellas chicos eh, están la, los puntos de bola de nieve y esta pestaña de copo de nieve 1 nos otorga eh, 300 puntos de ellos al igual que eh, en la pestaña de copo de nieve 2 también vamos a poder este, eh, ir por esas recompensas y conseguir otros 300 puntos de bola de nieve así que Ahí ya podríamos sumarle eh, 600 puntos más de bola de nieve. Y en caso de ya sea en el copo de nieve 1 o copo de nieve 2. Si realizamos todos los caminos de algún copo de nieve chicos. Estaríamos eh, recibiendo lo que son 300 puntos ánimos festivos. Con los cuales este, vamos a poder llegar creo que es hasta el nivel 21. Sí, así es hasta, hasta el nivel 21 chicos. Al estar recorriendo ese, eh, ese camino para llegar hasta el nivel 21. Bueno nos vamos a encontrar con nodos. Donde vamos a poder conseguir también eh, puntos de bola de nieve Y en ese trayecto que vayamos este, realizando hasta el nivel 21 Bueno pues ahí nos vamos a traer chicos eh, 315 puntos más de bola de nieve Así que eh, si sumamos todos esos puntos chicos estaremos hablando de 2750 puntos de bola de nieve Con esta cantidad de puntos de bola de nieve eh, vamos a poder conseguir fácilmente a dos jugadores eh, élites De cualquiera de las ligas eh, en la pestaña de muñeco de nieve y todavía eh, pudiéramos tener este punto de bola de nieve para ir por un tercer jugador, únicamente que este tercer jugador sería el de GRL más bajo de alguna otra liga, ya que es el que cuesta 600 puntos de bola de nieve, y el siguiente jugador eh, de GRL 87... Anda en los 1200 puntos de bola de nieve Así que por dos jugadores de una misma liga Estaríamos gastando 1800 puntos de bola de nieve Y todavía nos quedarían alrededor de unos 900 puntos de bola de nieve por, eh, por gastar Ya de ustedes este, dependería eh, si van por un tercer jugador De alguna otra liga de GRL85 O bien gastar sus puntos de nieve eh, tal vez en monedas, en gemas o en refuerzo de habilidad Inclusive podrían gastarlos hasta en regalos Y de tener suerte pues hasta pueden traerse algún regalo maestro chicos Todavía eh, la cantidad de puntos de bola de nieve puede aumentar ya que eh, en las misiones de lada de fútbol al estar completando tareas pues también nos va a otorgar este punto de bola de nieve así que esa cantidad aún puede aumentar para que tengan eso en cuenta chicos. Desgraciadamente con esa cantidad de puntos eh, que, pudi que pudiéramos juntar durante todo el evento eh, no nos es posible para llegar a algún maestro del muñeco de nieve. Todavía quedamos eh, demasiado lejos de poder este, reunir 7500 puntos eh, de bola de nieve Así que ya ustedes eh, pues van a decidir eh, en qué gastar su punto de bola de nieve Yo únicamente quise traerles eh, mis cuentas para eh, que ustedes se den una idea Y formen alguna estrategia y decidan de qué forma sería la mejor para ustedes De gastar su punto de bola de nieve Así que pues espero que el video les ayude chicos